Es una uva. Buenas noches, buenas tardes. Para los que están todavía con la luz solar, les decimos buenas tardes. Acá estamos, algunos en forma virtual, otros en forma presencial. Voy a estar realizando la misma acción de los martes. Me olvidé ese detalle de abrir el grupo de WhatsApp para poder compartir el el link, aquellos que necesitan el link de este, la transmisión, porque evidentemente a este, algunos eh, eh, les conviene hacerlo de manera virtual, cosa que para mí es una alegría que podamos también comunicarnos de esta manera, porque es una, una bendición. Eh, así que ya estoy compartiendo esto. Un segundito que tengo que cambiar acá el perfil de el facebook porque estamos con este con Ceregrima de recuperación san luis creo que es ahora sí el celular de recuperación san luis ahí se está transmitiendo y los que están con con el grupo ahí ya les estoy compartiendo el evento Perfecto. Ah, ya está acá. Bien, ahí ya estoy viendo la transmisión. Bajo un poquito el volumen, pero ya está en vivo. Así que voy a estar eh, compartiendo el link. Copio el link. Y ya lo estoy mandando. Eh, a los, al, al grupo de WhatsApp, que es una, eh, una muy buena herramienta para comunicarnos a través del grupo. Yo ya les mandé, si ustedes... Eh, prestaron atención, ya les estuve mandando el eh, PDF de esta noche y también les mandé un video que no sé si lo pudieron este, ver, el video está muy interesante y de hecho eh, tengo las intenciones, si me permite la tecnología, ahí, está, ahí le pongo que ya estamos en vivo, eh, si me permite la tecnología... Vamos a estar viendo el video en este momento eh, para poder repasar lo que estaba diciendo Ale Gómez, eh, para lo que estaba eh, compartiendo. ¿Por qué estamos con esta, eh, con esta temática, transformación, eh, esta, eh, este, este pequeño estudio que estamos haciendo? Justamente para los que pertenecemos y los que estamos viniendo aquí a la Iglesia Bautista del Centro, San Luis, Sabemos que ya hace un tiempo atrás eh, el pastor Aníbal eh, estuvo insistiendo y estuvo um, dándonos unas pautas para eh, trabajar hacia afuera y por ello se adquirió como congregación, se adquirió un... ¿Cómo les va? Bienvenidas, adelante. Se adquirió un camión que se va a estar... Eh, adelante, ¿cómo les va? Bienvenidas. Pasen. Eh, que se va a estar utilizando para ir en diferentes parajes, pueblos, poblaciones donde todavía no haya una iglesia evangélica. Y esto vamos a estar realizándolo como iglesia aquí desde la ciudad de San Luis hacia las diferentes localidades de eh, toda nuestra provincia que están necesitando evidentemente una, eh, una asistencia espiritual. Y... Dado este tema, nosotros vamos a estar comenzando eh, con esta temática de eh, transformación. Ahí ya está Isaura, hola Isaura. Isaura eh, Lorenzo siempre, siempre no se pierde un solo de los, de los estudios. Ella está en Nogolí y, y bueno, la saludamos con mucho cariño a Isaura. Bienvenida Isaura, ahí justo vi tu, eh, tu entrada ahí por Facebook, qué bueno que estás ahí. ¿Les parece que oremos y comenzamos esta tarde noche eh, y le decimos al Señor que nos eh, ministre, que nos hable, que nos pueda estar eh, dando algunas pautas, eh, seguramente que con su palabra, con el PDF, con, con la lectura de la Biblia? Oramos. Señor, muchas gracias por esta noche. Gracias por todos los que estamos sumándonos a este curso de crecimiento, aquellos que estamos eh, haciéndolo presencialmente y aquellos que también lo están haciendo de manera virtual. Eh, eh, gracias porque vos estás poniendo en nuestro corazón la inquietud, no solamente de servirte, sino que mientras te estamos sirviendo, mientras estamos adorándote con nuestro servicio, también queremos ir renovándonos, queremos ir teniendo tu palabra, teniendo tu, tu guía, teniendo eh, esas... Indicaciones que nos vas dando en cada momento Gracias porque sos tan dulce, sos tan bueno, sos tan caballero Que siempre cuando llegas a nuestras vidas nos haces sentir bien Nos haces hace sentir útiles en tus manos Gracias Señor, gracias por tu presencia que nos rodea Y en esta noche nos ponemos de acuerdo y te pedimos que nos guíes En, este nuevo, en esta nueva etapa, en este nuevo año que estamos comenzando Muchas gracias, Señor. En tu nombre comenzamos y sabemos que todo va a ser de bendición y vamos a terminar cada etapa en victoria. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Bueno, acá ya tenemos unos cuantos que, bueno, ustedes no pueden ver, yo estoy acá con la pantalla, pero acá hay algunos que ya están poniendo algunos eh, mensajes. Está eh, Isaura, está Mari Vera. Hola, bendiciones Mari. Norma Moreira, Delia Heredia, bendiciones Hilda Vélez, Hilda Vélez está desde Buenos Aires, también hace mucho tiempo que está con nosotros Dan Miranda desde Carlos Paz, hola Dan y Eve, bendiciones, gracias por estar allí Gracias por estar compartiendo esta transmisión Y bueno, vamos a comenzar con transformación Vamos a comenzar, hola Ale, bendiciones, ¿cómo estás? Adelante, qué bueno que puedes estar acá eh, el pastor Ale Gómez, no sé si ustedes eh, lo pueden ubicar, eh, es un pastor que hace o realiza muchos eventos eh, juveniles, eh, apuntando hacia los jóvenes, pero también apuntando mucho hacia el evangelismo. Él hizo eh, algo de 24-7 o algo así, eh, un, unos eventos en la ciudad de Buenos Aires muy, pero muy multitudinarios, de más de mil, 100.000, mil personas. Es, eh, la verdad que es una, eh, es una de las personalidades destacadas del eh, cristianismo en este momento. Y él tiene un dinamismo, una dinámica muy especial para llegar a las multitudes. Y, y su discurso, no sé si ustedes pudieron ver algún... ¿Alguien vio el videito? le vio? ¿Ustedes lo vieron? Bueno, su discurso es un discurso muy sencillo. Su, su dialéctica, o sea, su manera de hablar, es muy... Eh, muy entendible, y yo creo que eso es lo que hace que él pueda llegar de esa manera a, a muchas personas. Y él nos va a estar invitando, a través de esta serie, a que nosotros, vos y yo, nos transformemos de alguna manera en personas, en testigos del de mensaje de Jesucristo. La mayoría de nosotros conocemos a Jesús, ¿es así o no? La mayoría de nosotros estamos eh, no solamente conociendo a Jesús, sino que tenemos una relación y la mayoría de nosotros, eh, esta, esta relación con Jesús ya viene de hace unos años atrás. No somos este, particularmente recién eh, ingresados al camino del Señor, sino que ya venimos con una cierta, este, eh, eh, un, un, una cierta experiencia con Jesús. Ahora, no sé si te pasó a vos o solamente me pasó a mí, pero seguramente eh, vamos a coincidir en esto. Hay un momento inicial de nuestra relación con el Señor que es un momento eh, inicial como si fuera una relación eh, amorosa entre dos personas. ¿no? ¿Viste? Cuando inicia una relación amorosa entre dos personas hay un enamoramiento muy fuerte y con Jesús nos pasa algo muy parecido. Tenemos un enamoramiento muy fuerte y tenemos unas, eh, unas ganas de poder estar juntos y, y sacamos de donde no sea horas para orar con el Señor para leer su palabra, para estar en su presencia, para, para poder estar este, eh, creciendo en la fe. Y eso, ese, eh, esa pasión, ese entusiasmo, ese enamoramiento se refleja en nuestras vidas. De hecho, si te habrá pasado, las personas que te rodean, los círculos eh, en, los, en donde te moves, ya sea en la escuela o en en el trabajo o en la universidad o en, en, en el comercio, donde vos este, estés. Hola, ¿cómo andás? Adelante, bendiciones. Bienvenidos, ¿cómo están? Eh, en los lugares donde vos estás eh, eh, manejándote, vos terminás siendo un testigo presencial de esa, de esa relación tan fresca con Jesús. ¿Te pasó o no te pasó? ¿A ¿Alguien le pasó? Y les habrá pasado que, este, a mayor frescura con el Señor, menos, menos preocupaciones teníamos de cómo dar este mensaje de Jesús. Menos nos preocupamos o por los modos, o por los horarios, o por este, las oportunidades, sino que estamos enamorados de Jesús, estamos en, eh, en una relación con Jesús, y es como que nos sale por los poros, nos sale por las palabras, nos sale por, eh, por las acciones, por las miradas. Nos sal, sale Jesús de, nuestras, de, de, de nuestro mensaje, tanto corporal como oral, eh, este, como visual. Nosotros transmitimos a Jesús. ¿Te pasó eso o no? Pero lamentablemente esa, eh, ese periodo no se extiende en el tiempo no es permanente, es un periodo, y después, lamentablemente para muchos de nosotros, hay como pequeños baches, y nos vamos bajando nuestra intensidad, e inclusive solemos, no solo bajar la intensidad, sino que también solemos bajar nuestro contacto con Jesús. Dejamos este, eh, de tener esa pasión por estar con Jesús, y lo hacemos, oramos, oramos, Leemos su palabra. ¿Le está faltando sillas? Acá hay una y si no, buscamos más. ¿Eh? está eh, Buscamos a Jesús, buscamos su, su presencia, pero nos damos cuenta de que ese, esa pasión, ese enamoramiento fue bajando. Algo comenzó a bajar. Y lo que por ahí nos resultaba este, eh, incomprensible, ahora comenzamos a comprender... Y hasta comenzamos a razonar nuestra fe, que es lo peor que nos comienza a pasar. Cuando empezamos a razonar nuestra fe, porque la fe tiene que ver con el oír y con el oír la palabra de Dios. Y el razonamiento solamente nos sirve para un conocimiento intelectual, pero no para un crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual no se da por el razonamiento, sino que el crecimiento espiritual se da por la relación que tenemos con Jesús. Y eso es a lo que nos va a estar llevando el Pastor Ale Gómez en estas, en estas sesiones que vamos a estar teniendo. La primera sesión que vamos a estar viendo va a ser la sesión de Nínive. Si alguno la vio y si no, tenés el, el, el PDF. ¿Cómo le va, chicos? ¿Ustedes están en el grupo de, de crecimiento? No. ¿Vos tampoco estás? y No están. ¿Ustedes tampoco están en el grupo de crecimiento? ¿Vos, Pablo, no? ¿Claudia, sí? Bueno. Eh, ¿Yo le puedo pedir a alguno, si le puede compartir este, los PDF para que lo puedan tener? Y así lo vamos teniendo ya en este momento y no nos eh, perdemos esta, esta posibilidad. Porque a lo largo de esta serie vamos a hablar del amor de Dios que vos y yo tenemos que llevar en acción. Por eso se llama transformación. Me tengo que transformar en alguien acción. Estamos convencidos dice 2 Corintios 5.14 que el amor de Cristo nos obliga. Dice el amor de Cristo. Hola Sergio ¿cómo andas? Nos obliga pero estamos convencidos de que uno murió por todos. Jesús murió por vos y murió por mí. ¿Para qué murió el Señor Jesús? Justamente para que los que viven ya no vivan para sí sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Esto dice 2 Corintios 5.14, la NBI. El Señor nos dio a vos y a mí un regalo tremendo, que es la vida eterna. ¿Por qué me dio la vida eterna? Porque me amó. Me amó de tal manera, dice Juan 3.16, que dio a su hijo, a su único hijo, a su unigénito hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y lo interesante de esto es, que el que no se pierde y el que necesita vida eterna suele ser mi vecino, suele ser mi compañero de trabajo, suele ser mi este, compañero de aula, suele ser este, mi jefe, suele ser alguien que está muy cerquita mío. Y que, como ya te dije, en un principio vos y yo estábamos muy pero muy entusiasmados con Jesús. Enamorados de Jesús. Había una vieja canción que decía Enamorado de Jesús, enamorado. ¿Se acuerdan? Enamorado de Jesús. Y bueno, la cantábamos y la cantábamos con toda la pasión. Pero pasó el tiempo. Y ese amor no es que se fue, pero se, se fue perdiendo la frescura. Como suele pasar en algunas parejas. Viste que en, en algunas parejas dicen: Se nos fue la pasión. Se nos fue el amor. Y si no estás bien fuerte en tu relación de pareja, esa pasión que se, que se perdió te hace que te puedas divorciar, que te separes. Y a veces vos y yo nos terminamos separando de Jesús. Nos terminamos divorciando de Jesús. Y hacemos esas, esas, esos arreglos que solemos hacer los, los seres humanos que son horribles y estamos separados pero vivimos en la misma casa. Y viste, cuando vivís en la misma casa, estando separados, es un infierno. Porque todo es pelea. ¿Eh? El, el, eh, el dentífico que queda con muy poquito, es pelea para que el otro diga, me lo está haciendo a propósito. El jaboncito que va quedando, viste, no sé por qué en todas las casas pasa, siempre queda un hilito de jabón. Y voy a decir, pero ¿por qué nadie puso el jabón acá de nuevo? Y eso que en un momento... Este, es este, algo gracioso, en el momento en que ya estás sin esa pasión, se transforma en una pelea. Todo es para pelea, ¿o no? Y con Jesús la indiferencia termina siendo un divorcio. Y estamos en un matrimonio arreglado con Jesús. Pero esa sería la idea de que vos y yo salgamos de esa, eh, de esa incongruencia matrimonial. Y volvamos a retomar la pasión. Volvamos a retomar el amor hacia Jesús. Y volvamos a decir, yo necesito esa frescura para volver a comunicar lo que Jesús está haciendo en mi vida. Porque Él no me dejó de amar. El que se equivocó no es Jesús. El que se equivocó soy yo. El que se alejó no fue Jesús. El que rompió las pautas no fue Él. Yo fui. Y entonces... Vos fijate que comienza el, el, el PDF diciendo una pregunta muy interesante. Dice, ¿fuiste alguna vez en una dirección exactamente contraria a la cual debías ir? ¿Te pasó alguna vez que te perdiste en el camino? En el camino de, yendo hacia algún lado, ¿alguien se perdió alguna vez? ¿Eh? Ahora es bastante difícil porque ahora tenemos los GPS que funcionan con todos los celulares, pero aún así todavía nos podemos perder porque se pierde la, la, la, la señal de GPS. Nosotros habíamos ido al casamiento de mi hijo en Brasil y yo no tenía, en ese momento fue en el año 2018, eh, yo no tenía en mi celular eh, señal porque tenía que hacer todo un cambio de, de, de chip y todo lo demás. Entonces, eh, lo que hice fue descargarme todos los, eh, los mapas del Google Maps, me los descargué del celular. Pero en un momento dado ahí por el medio de Brasil, porque él se casó en Goiânia y nosotros estábamos volviendo, en un momento dado, yo no sé qué ruta, no miré bien, y se me perdió la señal del GPS. Y empecé a notar que no iba en la ruta correcta porque la ruta empezó a ponerse cada vez menos eh, transitable. Y empezaron a haber cada vez más baches y no, no eran la, la, las rutas principales que, que, que suelen tener. Y digo yo, ¿dónde estoy? yo no hablo portugués, ninguno de los que estábamos en el auto hablábamos portugués y decimos, ¿ahora qué hacemos? Estamos en un país extraño, con el celular este, perdido porque no tenía señal, ¿qué hacemos ahora? Y a veces estamos así, estamos huyendo en una dirección que no sabemos para dónde vamos. Estamos perdidos. ¿Te pasó alguna vez algo parecido? Irte para, otra, para, otra, para otro lugar... Bueno, el personaje que nosotros vamos a estar viendo hizo algo similar. Tenía que ir a un lugar y se tomó una nave para irse totalmente a otro lugar. Y ya sabemos de quién estamos hablando. ¿sí? Si decimos, alguien que se fue para otro lugar y esto está hablando de Nínive, ¿de quién se imaginan ustedes que estamos hablando? ¿De de Don Jonás. ¿Cómo les va? ¿Saben que vamos a tener que traer más sillas? Esto es una bendición, que seamos un montón. ¿Sí? A ver si... Eh, ahí, ahí les cuento a los que están acá a través de Facebook que somos unos cuantos los que estamos aquí en, en forma presencial. Ahí está Vero Queda, el Romero, María Laura Miranda. Qué bueno. ¿eh? También los que están en... Ahí está. Bueno. Entonces, ahí tenemos a el señor Jonás. El señor Jonás es el que va a ser nuestro centro de estudio. ¿sí? Jonás es un libro eh, de la Biblia, está dentro de los profetas menores. Se le llama a, a estos profetas menores no porque sean menos importantes, sino por el, el tamaño de los libros o de, de los capítulos que abarcan. El libro de Jonás, o el, este, eh, la historia de Jonás, está en un libro muy chiquitito de la Biblia del Antiguo Testamento que solamente tiene cuatro capítulos. Jonás solamente tiene cuatro capítulos. O sea, tenemos Jonás capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4. Ahora, Justi, hago una pregunta a vos por ahí. No sé si, si me la querés responder. Si alguien me la quiere responder, bárbaro, y si no la querés responder, pensala para vos. Pero, ¿cómo definirías el propósito de Dios para tu vida? ¿Vos sos consciente de que Dios tiene un propósito para tu vida? ¿Estás consciente de eso? ¿Sí? Vos estás consciente. Dios tiene un propósito para tu vida. ¿Y cómo lo definirías? Pensalo. Si le querés contar, bárbaro, y si no, pensalo. Consideras que, que ese propósito que Dios tiene para tu vida eh, es el que lo estás haciendo ahora? ¿Que lo estás llevando a cabo en este momento? Es fuerte esta pregunta, ¿no? Vos decís, Dios tiene grandes planes para mí. ¿Lo crees? ¿Sí? Jeremías dice que el Señor tiene planes de bien para nosotros ¿eh? y planes para nuestra bendición. Dios tiene planes para, para tu vida, para mi vida. Ahora, yo, vos, cualquiera de los que estamos acá, consideramos que esos planes de Dios, ¿lo estoy llevando a cabo? ¿Lo estoy haciendo? ¿En este momento estoy haciendo lo que Dios me dijo que tengo que hacer? Sí. ¿Vos sí? Sí, sí. sí Perfecto. Es como parar la pelota y, y en el caso mío es... Un poquito, no, no te vayas por el otro camino y, y este es el camino. Yo soy el camino y sería el camino principal. Bien, perfecto. Vos decís, yo estoy yendo guiado por el GPS, no, o sea, no se me está perdiendo la señal, yo estoy yendo bien y estoy encaminado. Todos estamos en esta situación o alguno dice, a ver, esta pregunta me está incomodando un poco y no la quiero contestar ahora. Bueno, está bien, no hay problema. Es que a veces si de la vida, por lo menos yo pienso que hace dos años perdí el GPS es como que me desvié de un telequipto enojada por situaciones y es como que me desvié un poquito si bien nunca me, me moví de donde estaba me quedé ahí estancada te quedaste ahí en ese me lugar me quedé ahí y como que dejé de hacer un montón de cosas que estaba haciendo y Es como que ya el GPS se apagó y hoy estoy como queriendo encontrar el rumbo pero no. que va a llegar bueno, pero ya estamos en una posición. Estoy queriendo encontrar el rumbo. Yo les conté que yo me perdí ahí en Brasil. ¿Cómo encontré el camino? Fue muy interesante. Porque algo parecido a lo que dijiste vos. Yo tuve que detenerme en la ruta, parar. Y lo que hice fue buscar en el GPS de nuevo, mirar por dónde venía. Gracias a Dios el GPS este, no paró de funcionar, pero sí no estaba yendo por el lugar. Entonces... Cuando miro, me había desviado casi 70 kilómetros. Cuando miré, empecé a achicar, viste que podés achicar el, el, el Google Maps, empecé a achicar, a achicar, a achicar, me di cuenta que me desvié como 70 kilómetros. Y entonces miré un poquito más el mapa y me di cuenta, algo que no me convenía retroceder, sino que me convenía tomar hacia mi izquierda y hacer otros 70 kilómetros y retomar la ruta principal de donde venía. Porque si volvía, tenía que hacer los casi 70 kilómetros para atrás y otros 70 de nuevo para llegar a ese punto. Entonces digo, no, acá yo tengo que hacer otra cosa. Tengo que tomar una bifurcación. A veces en nuestras vidas necesitamos parar y decir, a ver, ¿dónde estoy? Porque me parece que me desvié y creo que no estoy yendo en el, en el, en el lugar este, correcto. Creo que estoy yendo para adelante, porque todos le damos para adelante. ¿sí? Somos como este, eh, eh, personas que, que, o vehículos que vamos siempre para adelante. Pero siempre para adelante por ahí no es la mejor ruta. Por ahí tengo que desviarme hacia un lado o bifurcar o doblar hacia un lado o hacia la derecha o hacia la izquierda y tengo que buscar el mejor camino, la mejor, la mejor de las carreteras. Y esto es lo que creo que vamos a estar haciendo. Vamos a descubrir dónde estamos y vamos a descubrir a dónde Dios nos lleva, a dónde Dios nos quiere este, mostrar la senda del de camino correcto. ¿sí? Eh, ¿Alguien tiene por ahí en su Biblia, eh, y a ver si me, me acompaña, eh, Juan capítulo 5, versículo 26? A ver, uno busque Juan 5, 26. Si otro me puede ayudar, busque Santiago, capítulo 1, versículo 17. Otro, si quiere, puede buscar Salmos 92. Otro puede buscar Éxodo 15, 11. Otro puede buscar Romanos 3, 4. Y le pido a uno más, si tiene por ahí ganas de buscar, Esdras 9, 15. Juan 5, 26. ¿Sí? Acá nos dice Norma que para... Ella, el propósito de servir y al mismo tiempo hablar a las personas de su entorno, de cómo Dios le cambió la vida. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno tu propósito, Norma! ¡Excelente! Y oramos para que Dios pueda estar haciendo eh, lo suyo con vos. ¿Mm? Bien, a ver, ¿quién tiene Juan 5.26? Porque Dios mi padre tiene el poder para dar la vida y me ha dado el poder, y me ha dado ese poder también. Dice, porque Dios mi Padre tiene el poder para dar la vida. Y me ha dado ese poder. Bien. Vos y yo tenemos un mensaje tan poderoso, tan poderoso, que es el mismo mensaje que tenía Jesucristo. Es un mensaje que da vida. Y ese mensaje yo no lo puedo retener. Porque si yo lo retengo, estoy reteniendo vida. No lo puedo retener, yo lo tengo que dar. Ahora... ¿Cómo lo doy? Ese es el tema. ¿Y cuándo lo doy? ¿Eh? Jesús vino a la tierra, y fíjense que Él vino a darnos, este, no, una, eh, no una religión, no nos vino a dar una organización gubernamental, Él nos vino a dar vida y vida en abundancia. Y para eso vino. A ver qué dice Santiago 1.17. ¿Alguien tiene Santiago 1.17? Si alguien lo tiene, les agradezco. Si no, nadie lo tiene, lo busco acá. Santiago 1.17, acá lo estoy buscando. A ver. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las Luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de mallación. Qué bueno. ¿eh? Toda buena dádiva y todo don perfecto de quién viene. Del Señor. Dios puso un don en tu vida Dios te regaló a vos algo maravilloso ¿Eh? Cada uno de nosotros es diferente En contextura física, en contextura intelectual Cada uno de nosotros es diferente Y cada uno de nosotros tiene un don de Dios Dios te dio a vos un don Vos sabés hacer cosas muy bien Y que otras personas este, no pueden hacer lo mismo que haces vos es un don que Dios te dio. Y ese don te vino de parte de Dios. Y ese es un don perfecto de Dios para tu vida. Así que esto es para reforzar lo que Dios nos dio a nosotros. A ver qué dice el Salmo 90, versículo 2. Antes de que nacieran las montañas, antes de que diera vida a la tierra y al mundo, desde el principio y hasta el fin, tú eres Dios. Dios es Dios siempre. Dios es Dios siempre. Y Dios es Dios antes de todo. Y antes de todo, antes de que se formase todo, que se formase el universo, que se formasen los planetas, que se formasen los diferentes sistemas solares, entre ellos el nuestro, antes de que se formase todo, Dios ya conocía tu nombre. Y ya sabía cómo te ibas a llamar, y ya sabía lo que ibas a hacer en este momento. Por eso Dios tiene un propósito en tu vida. Hay un propósito de Dios. A ver qué dice Éxodo 15, 11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillas, hazañas, hacedor de prodigios? ¡Qué tremendo! Acá comenzamos a ver, ¿viste cuando te comenzás a enamorar nuevamente del Señor? Vos comenzás a ver todo lo bueno de Dios. ¿A cuántos le ha pasado en estos días que tuvieron inconvenientes, dificultades, problemas? ¿Tuviste algún problema en estos días? No, vos no, gracias a Dios. ¿Alguien tuvo algún problema? ¿Sí? ¿Eh? Me contaba recién este, Gaby que es el, eh, ayer se le rompió el, eh, parte de la instalación de un baño. No, imagínate, te levantás y se te rompe el baño. El domingo se nos... Eh, eh, el Corsa empezó a funcionar mal, nuestro autito, y ahora está en el mecánico porque está funcionando mal. Y no sabemos lo que es. Y cuando te van pasando cosas, y vos y yo nos, estamos un poquito este, no tan enamorados de Jesús, empezamos a ver todo lo negativo, porque decís, uy, tengo que ir hasta el lado, tengo que conseguir esto, tengo que conseguir eh, el, el plomero que venga a arreglar las cosas, eh, pero cuando estás enamorado de Jesús, ¿viste? Como el que está enamorado no ve todo lo, lo, lo, lo, lo malo, ¿no? El que está enamorado ve a su enamorada o a su enamorado y, ¿no es cierto que estás enamorado y, y, y ves pajaritos en el, en, el, en el cielo, mariposas que te recorren adentro? Y tú ¿estás enamorado no? Y entonces el que está enamorado comienza a ver todo bien. Y te pasa lo que te pasa, y vos decís, bueno, se va a arreglar, ya va a estar. ¿Eh? Una vez se me había roto el auto, pero se me había roto el auto en serio. Se me rompió el auto, y mi mamá me dijo algo que me quedó para siempre. Este, todos los fierros se arreglan con plata. Y dice, termina siendo barato, porque lo que se arregla con plata es barato. Y a mí me quedó eso, ¿no? Y es verdad, porque lo que se arregla con plata... ¿Qué necesitas para arreglar? Plata. Pero lo que no se arregla con plata es complicado. Porque ahí ya no hay manera de conseguir dinero. Y cuando se te va la salud, o se te van las, las circunstancias, cuando vienen los problemas emocionales, que ya no se arregla con plata, bueno, ahí comienzan los verdaderos problemas. Entonces, estas personas, por ejemplo, acá en Exodus, vemos a alguien totalmente deslumbrado por ti. Y vos decís, qué bueno que es estar deslumbrado por Dios. ¿Alguien tiene Romanos capítulo 3, versículo 4? Dice, de ninguna manera, Dios es siempre veraz, aunque el hombre sea mentiroso. Así está escrito, por eso eres justo en tu sentencia, y triunfarás cuando te juzguen. Dios es justo siempre. Todo lo que Dios hace conmigo, que hace con vos, es justo. a pero Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Y por qué estoy con esto? ¿Y por qué... Bueno, Dios es justo. Él es un juez justo. Él no va a permitir nada que no sea para mi bien. Por eso, cuando me pasan cosas, si no estoy centrado en Dios y si no estoy enamorado de Dios, comienzo a cuestionarme. Y me cuestiono, y cuestiono mi vida, y cuestiono mi fe, y cuestiono mi, mi accionar. Pero cuando estoy en Dios, digo, todo lo que me pasa tiene un propósito. Todo lo que me pasa es porque Dios lo está permitiendo. Y no, no es que te volvés una persona resignada y, y poco inteligente. No, te volvés alguien de fe. ¿Cuántos quieren ser personas de fe? ¿Cuántos quieren no solo ser personas de fe, sino transmitir fe a otras personas? ¿Vos querés transmitir fe? ¿Querés transmitir fe a tus compañeros de trabajo, a tus eh, seres queridos? ¿Transmitir fe? Que te vean y digan, mi mamá, mi papá, mi hermana, mi hermano, mi cuñado, mi cuñada, es una persona de fe. Y cuando te transformas en una persona de fe, sos un referente. Y todos vienen a buscar lo que les está faltando. Y te comienzan a pedir oración. ¿Te comenzaron a pedir oración? Es un buen síntoma. Te comenzaron a decir, si vos que estás más cerquita de Dios... ¿Por qué no le pedís? Eh? Como que estamos, viste, haciendo un sistema este, un poco turbio, ¿no? De, de, ¿eh? A ver, de cercanías. de ¿eh? ¿Vos, que, vos que estás más cerquita, vos que estás por ahí por las oficinas, ¿eh? vos que pasás por ahí por el, el escritorio del señor ahí, no le decís que me haga un favorcito. ¿eh? ¿No le pedís algo? ¿eh? ¿Te pasó o no te pasó? Tengo compañero que un problemas y que no crees nada. Claro. Y un día tenía un problema, su esposa estaba embarazada y tenía problemas con el embarazo. Che, dice, ¿no? o de tu Dios para que me haga lo de Ese. Le vos, le digo que es también. Ah, no, no, pero vos estás más cerquita. Sí. Sí. sí, te tiene cabezas. ¿Eh? Sí, sí. Claro, vos, vos tenés ahí contactos más sí. cercanos, ¿no? Sí, sí. sí. fíjate, a ver, después te, te tiro unos. A vos te va a escuchar. ¿Eh? A vos te va a escuchar. <ríe> ¿Quién tiene Esdras 915? ¿Alguien tiene Esdras 915? ¿Alguien lo buscó? Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado, como en este día. Hemos enos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Bueno, Esdras ahí se estaba poniendo de alguna manera como un intercesor, un intercesor entre lo que estaba pasando. Hoy, nuestra sociedad está con múltiples problemas. No sé si vos escuchaste eh, esto último que está pasando en Rosario, estos últimos eh, acontecimientos que a todos nos llaman la atención. Rosario es el corazón de, de nuestra Argentina, eh, en, en todo caso, y estamos asistiendo a, a casi como a, a una desesperanza generalizada. Y, no, y no, no pasa solamente ahí, pasa en diferentes lugares... De nuestro país, donde vos y yo nos transformamos en sacerdotes, sacerdotisas de Dios. Y eso que estaba orando ahí, Esdras, es un poco el clamor que, que venimos teniendo en este tiempo. Decimos, Señor, te pido perdón por lo que está haciendo mi nación, por lo que está haciendo mi ciudad, por lo que está haciendo mi barrio. Te pido perdón, Señor, por eh, tanta, tanta desidia, tanto... Este, eh, tanto desamor hacia tu palabra tanto, tanto pecado te pido perdón señor por la cantidad de drogas que se le está vendiendo a los chicos, la cantidad de cocinas que hay acá a, a unas 15 cuadras, 20 cuadras cocinas de Paco que eso lo veíamos antes en, en Buenos Aires y hoy está acá hoy la tenés acá y la tenés y que cada vez más pequeñitos están entrando en el mundo de la traducción, porque no tienen esperanza. Y comenzás a, a abrir los ojos y comenzás a ver todo lo que está pasando en, en, en mi sociedad y en tu sociedad, y comenzamos a clamar como dijo de la Señor, tené piedad, piedad. Hay una palabra que dijo el, el evangelista eh, Carlos Anacondia, que a mí me golpea, y él dijo, desde que la iglesia en Argentina, se fue de las plazas, las plazas y las esquinas de las, de las cuadras fueron tomados por los narcos, fueron tomados por los dealers. Y hoy, en vez de ver personas predicando, estamos viendo soldaditos vendiendo drogas. Y vos decís, me pega porque es verdad, o no es verdad. O es mentira lo que dice. Y es tiempo de que vos y yo comencemos a transformar en acción el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús que viene para cambiar la realidad de mi sociedad, no con los valores del de el, el, el año cero, sino con los valores que tenemos hoy en el 2023. Con la sociedad que tenemos hoy, con las limitaciones y todo lo que tenemos hoy. Con, ese, con esos valores, Dios va a estar haciendo milagros con tu vida y con mi vida. ¿Lo crees? Y te va a estar usando a vos y me va a estar usando a mí. Vamos a leer ahora Jonás. ¿Eh? Te invito a que busques ahí el libro de Jonás. Ahí me dice María Laura que le han pedido mucha, muchas veces oración y eso está muy bueno porque te estás transformando en una referente. A ver, Jonás capítulo 1, versículos 1 al 3. Yo, te, yo tengo acá la NTV, pero no sé qué versión tenés vos. ¿Qué versión tenés? ¿Qué versiones tenemos por aquí? Reina Valera. Reina Valera tenemos. ¿Qué otra versión? NBI. ¿Qué otra versión? Esta es el lenguaje actual. La del lenguaje actual. Eh, a ver, ¿otra versión alguien tiene? A ver. Espérenme, acá estoy buscando. Acá me dice que, ah, la NTB no la tiene acá. Bueno, yo voy a buscar entonces en la Biblia Palabra de Dios para todos. Dice, la tenés ahí, en tu versión. Yo te leo en esta versión. Va a decir más o menos las mismas palabras. Dice, el Señor le dirigió la palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo, anda, ve a la gran ciudad de Nínive y avisa que voy a acabar con ella porque la noticia de su maldad ha llegado hasta mi presencia. Pero Jonás quiso escapar del Señor y se fue hacia Tarsis. Bajó a Jope, donde encontró un barco que salía a Tarsis, pagó su pasaje y entró en el barco junto con los demás que iban a esa ciudad lejos de la presencia del Señor o de Dios. ¿sí? Tremendo lo que pasó acá. Vos decís, de alguna manera, nos ponemos un poco, este, un poco legalistas, decimos... ¿Cómo Jonás no le va a hacer caso a Dios si Dios le estaba diciendo que vaya a Nínive? ¿Eh? Ponerle, Nínive estaba en el norte y Tarsis, es donde quería ir él, estaba en el sur. ¿Por qué hizo eso Jonás? Bueno, hay un contexto para eso. Jonás estaba viviendo en Israel. ¿sí? Y en ese momento los que dominaban a Israel eran los asirios. Y los que dominaban a Israel estaban sometiendo a Israel, y los estaban esclavizando a los israelitas. ¿Y saben cuál era la capital de Asiria en ese momento? La capital de Asiria era Nínive. Y Dios le estaba diciendo, anda a la capital de los que te están oprimiendo, de los que te están haciendo mal, de los que te están haciendo daño de lo que te están insultando, de lo que te están menospreciando, de lo que te están esclavizando, anda en la capital y decirle que yo estoy enojado y que yo no si, si no se arrepienten los voy a destruir. Y fíjate, porque vos decís, "Ay, ¿por qué Jonás se fue?" Jonás se fue porque Jonás era un hombre de fe. Así, cómo era un hombre de fe? Jonás era un hombre de fe. Tenía tanta fe Jonás, que sabía que si Mirá la fe que tenía, escuchá porque esto nos parte la cabeza Jonás tenía tanta fe que él sabía que si iba y predicaba en Nínive, ¿sabes lo que iba a pasar? la gente se iba a convertir y Dios lo iba a perdonar fíjate la fe de Jonás entonces ¿qué dice Jonás? yo no quiero a esos que me hacen daño, a esos que me están este, eh, menospreciando yo no les quiero ir a predicar porque Dios no va a perdonar y Dios lo va a convertir porque vos decís, no, Jonás se escapa porque no le creía a Dios. No, se escapa porque le creía mucho a Dios. Y se escapa porque creía en el poder de Dios. Y digo, ¿cuántas veces vos y yo boicoteamos, boicoteamos a Dios porque conocemos su obra y decimos, no sé si, si me conviene que Dios cambie a esta persona porque si cambia, Dios la va a perdonar. Viste que es fuerte esto, ¿no? Y por ahí decidimos cosas boicoteando a Dios. Es tremendo esto. Le pasó a, a, a, a, a Jonás que tuvo que tomar una decisión. Y en tu vida vos tuviste que tomar muchas decisiones. ¿Tomaste decisiones? ¿Sí? Y hoy cuando más grandes somos, cuando somos jóvenes, también tomamos muchas decisiones, pero cuando somos mucho más grandes, tenemos un bagaje mucho más grande de decisiones. Y algunas veces decimos, si yo hubiera decidido bien allá en el 80 y pico, hoy no estaría en esta situación. ¿Te pensaste eso o no? Algunos en el 90 y algo, los 80 y pico somos los más grandecitos ya, ¿no? ¿Eh? Pero bueno, algunos dicen, no, 70 y algo. Bueno, está bien, la fecha que vos quieras. Pero fíjate vos que, esas decisiones nos marcan no podemos cambiar el pasado vos y yo no podemos cambiar el pasado pero podemos cambiar el futuro el futuro podemos cambiar y todavía hay mucho futuro ¿cuántos creen que hay mucho futuro? ¿crees que hay mucho futuro en tu vida? ¿crees? ¿Sí? por fe ¿no? bueno Dios nos está pidiendo a vos y a mí que hablemos a todas las personas. Porque Dios ama a todos. ¿sí? Dios ama a todos. Acá dice, al escuchar la voz verdadera de Dios, ¿cuál es tu reacción si Él te pide algo que no estás dispuesto a obedecer? ¿Identificás qué impulso o pecado puede ser la causa de esa reacción? ¿Y qué cambios deberíamos hacer? ¿Qué cambios deberíamos hacer? Si hasta este momento, yo, vos, cualquiera de los que estamos acá, hemos escuchado la voz de Dios, pero no le hicimos caso, por diferentes causas, porque por ahí decíamos, no señor, yo no sé si estoy capacitado, yo no sé si soy la mejor persona para predicar, yo no sé si soy el, el, el más indicado para decir este, tu mensaje a otros. Yo no sé si, si me van a escuchar porque eh, mis palabras por ahí no terminan de ser correctas. Bueno, Dios todavía nos sigue llamando. ¿Qué vamos a hacer si Dios todavía me sigue llamando? Si Dios todavía me está diciendo, dale, dale que si te animás vamos a hacer las cosas. Si te animás, juntos vamos a transformar el nínive que te toca a vos, que me toca a mí. Todos tenemos un nínive. Al donde tenemos que ir. Todos tenemos un nínive donde tenemos que anunciar el mensaje de Dios. Todos tenemos ese destino de gloria de Dios. Hoy Jonás se lo conoce como el profeta porque terminó yendo a Biblia. Y tu vida va a ser trascendente en lo espiritual porque vas a terminar haciendo lo que Dios te mandó a hacer. Vos vas a terminar haciéndolo. Esto es lo que va a pasar. El Salmo 139, versículos 7 y 8, a ver si lo buscamos. Salmo 139, versículos 7 y 8, es muy, muy interesante. ¿Lo tenés por ahí? Salmo 139, versículos 7 y 8. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Y a dónde huiré de tu presencia. Si se hubiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el feol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estarás. Dice... El 9 también. Sí, el 9 también. A ver. Si tomara las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Ninguno puede huir de Dios, ni vos ni yo. Podemos huir de Dios. Y, y Jonás sabía esto. Jonás lo que estaba queriendo hacer era decir, Señor, no me uses a mí, no me uses a mí. Y Jonás sabía que este, probablemente él se estaba yendo para su muerte. No se quiso suicidar de una, sino que dijo por ahí, termino muriendo en el barco. Y bueno, y Dios que use a otra. Era tanta la fe de Jonás, porque uno lo ve así como alguien desprovisto de fe, pero no, en realidad tenía mucha fe. Y él decía: Bueno, Dios, usa otro, porque yo no. no Mis convicciones no me permiten ir a predicarle, porque estoy muy enojado con los de Nini, estoy enojado con lo que me hicieron, estoy enojado con, con el juicio que me hicieron, estoy enojado porque me, me insultaron, estoy enojado porque son malas personas, estoy enojado porque están haciendo daño. Estoy enojado. Y muchas veces el enojo me domina. No sea a vos, pero a mí sí. Muchas veces la... me ciego, me ciego con, con mis razones y digo, no, esto no lo voy a hacer, no lo puedo hacer, ya está. Y me voy. Y me tomo el, ¿vieron como dicen los chicos? Me tomo el palo. Me tomo el palo y me fui, y ya está, y se terminó. Y esto es lo que hizo Jonás. Es más, si ustedes ven... Cuando leen, y cuando se levanta la tormenta y están ahí, Jonás dice, bueno, tírenme al agua. Si me tiran al agua, el problema soy yo, ¿no? no son ustedes el problema, no es la nave. No, tírenme a mí al agua que se calma todo. Y Jonás se tiró a morir. Porque dijo, ya está, se terminó mi vida, se terminó el propósito. Dios, ya está, me desechaste. Y Dios dice, no, yo no te desecho nada. Y yo no termino tu vida, si la querés terminar, termina la voz, pero yo no la voy a terminar. Yo no te voy a echar de mi presencia, yo no te voy a negar mi propósito, yo te quiero a vos. Y Dios me sigue diciendo a mí como a Jonás y a vos también, yo te quiero a vos. Yo quiero que vos lo hagas. No quiero un ángel, no quiero otra persona, no quiero el fulanito de tal que es más capacitado, te quiero a vos. Cabeza dura, como sos, porque te quiero, porque te amo. Con todos tus errores, con todas tus fallas, con todos tus fracasos, con todos tus deslices, yo te quiero a vos. Y eso es lo que Dios le estaba diciendo a Jonás. Y Jonás se va a un retiro espiritual. O decís qué lindo el retiro espiritual que tiene Jonás. Tiene un retiro espiritual adentro de una ballena. No te recomiendo ese lugar, pero bueno, es, fue el lugar que estuvo ahí. ¿Sí? Los jóvenes estuvieron ahí en el patio, veíamos cuando vieron el videito de los jóvenes y ay, qué lindo. Yo nunca tuve un campamento así, mis campamentos no eran así. En Chaco teníamos mosquitos, no teníamos eso. <ríe> esos juegos tan lindos. ¿Eh? Y ahí, en ese retiro espiritual de tres días, está Jonás adentro del pez, Dios comienza a hablar. Y Dios comienza a ministrarle su amor. Él le vuelve a mostrar toda su paternidad. Dios le vuelve a envolver con su amor. Y Jonás vuelve de nuevo a recapacitar. Recapacita y él toma de nuevo la palabra de Dios. Mira lo que dice Hebreos 13:5. Vamos a leer, Hebreos. a ver quién tiene Hebreos 13:5. A ver. Hebreos 13, 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¿Qué dice el Señor? No te desampararé ni te dejaré. ¿Qué me dice Dios a mí hoy? ¿Qué te está diciendo a vos? Yo no te voy a dejar, yo no te voy a desamparar. Yo no terminé todavía con vos. Eso me está diciendo a mí, y te lo está diciendo a vos. Y por ahí vos decís, pero Señor, yo no soy digno de vos. Yo no soy digno de tu, de tu llamado, yo no soy digno de, de estar dando tu mensaje, Dice el Señor, no te voy a abandonar, no te voy a dejar solo. Yo voy a ir con vos. Yo voy a estar con vos. Y ahí, en medio de ese, de ese lugar tan inhóspito, decide cambiar Jonás. Y decide volver de nuevo en sí. Y dice, Señor, si vos todavía me querés, yo estoy dispuesto. Yo estoy dispuesto a pesar de mis circunstancias, a pesar de mis, este, de mis errores. Y la corrección de Dios, en realidad, fue volver a convencer a Jonás de que él podía. Esa fue la corrección de Dios. Viste que por ahí nosotros pensamos que cuando Dios nos corrige, este, por ahí pensamos en, en, en la corrección que teníamos de nuestros padres. Algunos tuvimos correcciones lindas, ¿no? Teníamos psicólogos, psicopedagogos, teníamos todo el, el, el equipo, ¿no es cierto? Íbamos y teníamos sesiones y todo y nos convencían con palabras. ¿Así te pasó? ¿No, no te pasó a vos? ¿No? La chancleta, ¿no? La chancleta, la vara, el cinto en casa era así, ¿no? Y bueno, y a veces pensamos que Dios trabaja con nosotros de esa manera porque tenemos ese modelo de corrección. Pero ¿cómo nos corrige Dios? Dios nos corrige convenciéndonos de que todavía somos sus hijos. Y Dios nos corrige amándonos y no recalcando nuestros errores. ¿Viste que Dios no recalca mis errores y tus errores tampoco los recalcan ¿Viste? que no te dice como te decía tu mamá o, o tu papá, claro, yo te avisé, mirá, esto te pasa por cabeza dura, eh, si me hubieras escuchado allá en el año setenta y pico, eh, no te hubiera pasado esto y ni esto que estás, bueno, ahora ya estamos. Y ahora, no, Dios no te dice eso, porque ya sabe que lo sabes. Dios te dice, si vos te animás, juntos vamos a ir. De nuevo, hacer lo que te pedí. Si vos te animás, vamos a tomar la escobita, vamos a ponernos los, este, los zapatitos como están, y vamos a caminar la calle. Y vamos juntitos, si te animás. Aún en el entorno mismo, muchas veces familia, amistades, Claro, si vos te animás. Pero te cosas, pero te dicen, no. <risa> Todo lo contrario. Y Dios nos vuelve a dar una oportunidad. ¿sí? ¿Qué hizo Jonás? Mira lo que hizo Jonás. Vamos a leer el capítulo 3, los versículos 4 y 5. A ver, Jonás, capítulo 3, versículos 4 y 5. A ver qué hizo Jonás. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y los hombres del Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos. O sea, Jonás le cree a Dios, le cree lo que le dice, cambia su rumbo, vuelve en sí, va y predica, ¿y qué comienza a pasar? Comienza a pasar los milagros. Eran milagros de de sanidad, eran milagros de provisión, eran milagros de qué, de arrepentimiento, comenzaron a cambiar la vida. Y nosotros como cristianos podemos vivir nuestras vidas recibiendo de Dios, pidiéndole que Dios me bendiga, que Dios me prospere, que Dios me ayude, que Dios me, me, me haga una mejor persona. ¿O podemos vivir nuestras vidas dando de Dios? Podemos vivir nuestras vidas dando lo que Dios nos dio. Y diciendo, Dios, yo quiero que me uses. ¿Cómo queremos vivir nuestra vida? Jonás termina siendo un ejemplo. Podemos caerle mucho a Jonás y podemos criticarle un montón a Jonás, pero él es un ejemplo. Él cambió a tiempo. Y esa ciudad se convirtió a Dios. Esa ciudad volvió a Dios. Y mira hoy, si querés, tu barrio, mira tu cuadra, mira tu, tu ciudad, tu provincia. Mira lo que, como vos lo quieras ver. Y Dios me está enviando a mí y te está enviando a vos a nuestras mínimes. a nuestros lugares difíciles, a nuestros desafíos que son complicados, complejos. Dios me está enviando a mí. Y yo puedo tomar la primera actitud de Jonás, o puedo tomar la segunda actitud de Jonás. Una de las dos voy a tomar. ¿Le voy a hacer caso a Dios, o me voy a tratar de boicotear o auto-boicotear mi, este, mi propio ministerio en Dios? Una de las dos voy a hacer. Cualquiera de las dos va a tener resultados. La primera va a tener un resultado difícil, porque va a ser un resultado donde, lamentablemente, voy a tener muchos problemas. La segunda también va a tener resultados difíciles, porque voy a tener que vencer mis propios miedos, mis propios paradigmas. ¿Te acordás lo que predicó la pastora Adriana de los paradigmas? De toda la película que me armo en mi cabeza, y voy a tener que romper mi película. Porque Dios... Va a llegar a los dealers, Dios va a llegar a los soldaditos, Dios va a llegar a los este, que están en, en plena delincuencia, Dios va a llegar eh, a los que están desviando sus vidas para cualquier lado. Dios va a llegar. Dios va a llegar a las mínimes de hoy. Dios va a llegar a esos lugares donde yo no quiero ir. Dios va a llegar. Va a llegar a los prostíbulos, va a llegar a los que tratan con las personas. Dios va a llegar. Porque el mensaje de Dios va a llegar o no va a llegar. Si el mensaje de Dios no es poderoso para cambiar cualquier persona, entonces estoy equivocando de creencia. El mensaje de Dios es un mensaje de reconciliación. Y no tiene que ver con lo que haya hecho una persona, sino con su fe en Dios. Y Dios va a llegar. Mira, vos sabés que en esta semana nosotros podemos tomarnos un tiempito si querés, podés tomarte literalmente las 72 horas que se tomó Jonás para hacerte tu propio retiro espiritual, o podés decirle, Señor, vos podés hablarme de otra manera. Pero yo creo que Dios tiene un propósito especial con cada uno de nosotros, con tu vida, con mi vida, con cada uno de nosotros. Yo te invito a que en esta semana, ahí el PDF nos dice sí, que, que nos tomemos un pequeño retiro, pero vos si podés buscar de Dios, de otra manera ¿Y qué te parece si le pedís a Dios Mostrame qué es lo que querés hacer con mi vida? Mostrame Señor Mostrame lo que vos querés Que yo esté haciendo Porque Dios quiere Hacer aún muchas más cosas conmigo Y en, en mí Dios está viendo cosas Que yo no las creo todavía Y en vos también y Dios está viendo como vos y como yo somos útiles a su propósito. Voy a decir, pero ¿cómo Dios me va a usar a mí si soy un desastre? No soy confiable. No? Bueno, Dios me va a usar. Lo usó a cada personaje de la Biblia y cada uno de ellos tuvo sus, sus recaídas y sus problemas y Dios lo usó. Así que él me puede transformar. ¿Te en esta semana a decirle, Señor, yo quiero que me hables? Yo quiero que me toques. Porque no va a enviar a otro el Señor. Él está todavía empecinado en que vos y yo le sirvamos. Con todos nuestros bagajes. Él todavía quiere. Hay una, una acción más todavía que, si te animás a hacerlo, dice, busca una persona de confianza, mayor en edad que vos, que ama las Escrituras y que ama al prójimo, y pedirle que te acompañe, durante estas semanas, en oración. Y tomarlo como si fuera tu, este, tu referente. Y decirle, ayúdame en oración. Yo quiero cambiar. Yo quiero cambiar. Yo quiero que Dios haga algo conmigo. Y yo necesito cambiar. o sabes que esto es maravilloso. Hace un, unos, unas semanas atrás... Nosotros este, estamos enterados por esto, por las redes sociales. En una reunión de, de oración en un seminario bíblico en, en Estados Unidos, unos jóvenes comenzaron a orar y no pudieron parar casi una semana orando y todavía quedan resabios de esas personas que están orando allí. Y es tremendo cómo Dios comienza a actuar cuando hay personas que tienen ganas de encontrarse con Dios. Cómo Dios comienza a hacer milagros, y cómo Dios comienza a transformar vidas, y cómo eso termina impactando, no para que la gente diga, uy, qué lindo lo que está pasando ahí, sino para que todos los que comienzan a amar a Dios, desparraman ese amor, o lo, o, o lo propagan ese amor en la sociedad. Un avivamiento no es un, un lugar bonito para poder estar pasando una reunión con todos, este, adorando y alabando a Dios y lleno de su presencia. Eso es un mover del espíritu y es espectacular, lo queremos así. Un avivamiento es cuando las personas que no conocen a Dios comienzan a arrepentirse y cambian sus vidas y comienzan a tener encuentros con Jesús. Eso es un avivamiento. ¿Cuántos queremos un avivamiento? ¿Cuántos decimos yo quiero que haya un avivamiento, que tengamos conversiones de personas que necesitan de Dios? Yo quiero que mis amigos, que mis parientes, que mis eh, conocidos, que mis compañeros de trabajo se encuentren con Jesús. Yo quiero eso. Y si vos estás pidiendo eso, ¿sabés a quién va a usar Dios? A vos. Te va a usar a vos y me va a usar a mí. Así que, ¿te parece que en este tiempo busquemos un poquito más de Dios? ¿Te parece que nos enamoremos un poquito más? ¿Te animás? ¿Te animás? Los, eh, a, a los que están en, en el grupo, les voy a pasar este, el día de mañana o el, o el jueves, les voy a estar pasando el próximo PDF. Y si no están en el grupo, los invitamos a que se sumen al grupo. Ustedes tienen celular como para que le podamos, ahí le vamos a estar pasando las, este, los PDFs. Y vayan viendo, si no pudiste ver este de Nínive, mirá porque el pastor Ale Gómez tiene unos cuantos tips buenísimos de lo que pasa ahí. Eh, está interesante. Si no lo no lo viste, míralo, y te voy a estar pasando el próximo. ¿Te parece que oremos? ¿Eh? Ya se nos pasó la hora. Gracias por el aguante, gracias por estar ahí. Eh, gracias a los que están acá en el Facebook también, que eh, están este, orando ahí y, y aguantando. Muchas gracias. ¿Oramos? ¿Juntos? Señor, gracias por esta hermosa noche. Gracias por cada participante de este curso y de de cada actividad que estamos haciendo acá, Señor. Vos, cuando nos mirás, no nos mirás como eh, personas eh, simples y, y, y llanas que somos, que en realidad somos así, somos simples humanos, pero vos no nos mirás así, Señor. Vos nos mirás como tus hijas, como tus hijos, nos mirás como tus siervas, como tus siervos, nos mirás como unos modelos acabados en ti, y vos nos ves con el propósito y con el llamado que hiciste a cada uno de nosotros. Señor, en cada persona que estás llamando hay dones, hay propósitos, hay un llamado eterno tuyo, Señor. Y Señor, al igual que con Jonás, vos no te resignás con ninguno de nosotros, no nos das por descartados, vos no te das por vencido conmigo ni con ninguno de los que te amamos. Y nos das una oportunidad más siempre. Y aun cuando nosotros hasta decimos, bueno, ya está, ya se terminó para mí, ya no tengo más este, esperanza, vos envías un pez y me llevas a un retiro para volver a hablarme, para volver a, a tocarme, para volver a ministrarme, para volver a mostrarte como mi papá, como mi señor, como mi proveedor, como mi sanador, como mi restaurador, y vos volvés a darme una esperanza, una palabra de vida, una palabra de aliento, una palabra de ánimo, y me volvés a decir, si te animás, juntos vamos a hacer la obra. Y Señor, cada uno de nosotros tenemos una ciudad como Nínive. Jonás tuvo su propia Nínive, pero yo también tengo la mía y mis, hermanas, mis hermanos también tienen sus Nínives. Lugares donde nos invitas a ir y que nos cuesta tomar la decisión. Nos cuesta tomar la iniciativa. Nos cuesta tomar el camino correcto. Nos cuesta tomar el GPS para ir sin interrupciones. Porque entendemos los costos, entendemos las, todas las implicancias. Pero en este tiempo, Señor, tu Espíritu Santo comienza a quebrar toda barrera. Y comienza a quitar toda mentira del enemigo... Y vos comenzás a afirmar tu paternidad de nosotros. Y comenzás a darnos ese propósito. Y tu palabra, Señor, comienza a impactar y a quedar grabada en nuestras vidas. Tu propósito es eterno. Tu propósito, Señor, no cambia. Y tus dones son irrevocables. Y vos comenzás a restaurar cada llamado. Vos comenzás a restaurar cada cada palabra que nos diste. Gracias, bendito Dios. Gracias por todo lo que estás hablando a nuestro ser. Gracias por esta noche. Gracias porque en ti tenemos esperanza. Gracias, bendito Dios. Vos comenzás a usar nuestras vidas. En tu nombre Jesús. Amén. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Gracias por esta noche. Gracias por todos los que estuvieron ahí en el Facebook. Gracias a, a todos ustedes. La semana que viene vamos a traer más, más sillas. Perdón que... Nos faltaron unas cuantas acá. Eh, si no estás en el grupo, ahí te tomamos los datos. Y si estás en el grupo, bueno, ahí vamos con los PDF para que podamos este, ir fortaleciendo. Que Dios te bendiga. Esto lo vamos a estar subiendo también a YouTube. Chao, Sergio. Chao, bendiciones. Nos vemos.